Hola chicos, bueno, el objetivo de este vídeo es eh, simplemente eh, poder realizar, daros unas guías para poder realizar la actividad que se, eh, que se os propone, ¿vale? Es la actividad que estamos en el tema 4 del cráneo, ¿vale? Y si nos fijamos, bueno, pues tenemos aquí, eh, es la actividad que vamos a hacer, radiografía lateral de cráneo 2, ¿de acuerdo? Para ello vas a tener que, eh, pues, coger eh, pues una imagen. La imagen la vamos a encontrar aquí en recursos, ¿vale? Vamos a mudos de cráneo y fijaros, ya pone aquí carpeta, actividad, radiografía lateral 2. Si yo clico aquí ¿vale? Ya me aparece pues eh, lo que es la eh, la foto que, que voy a utilizar en mudo para poder realizar la actividad, ¿vale? Bueno volvemos para atrás ¿vale? Y nos vamos directamente a la actividad. Bien en la actividad, una vez que clico, me va a aparecer, bueno, pues todas las instrucciones, ¿vale? En la parte inferior, fijaros, voy a encontrarme lo que, pues, eh, el, el, lo que es la rúbrica, ¿vale? Eh, que me va a indicar qué es lo que se valora y qué no se valora en esta actividad, ¿vale? Y luego, bueno, pues a mayores, eh, pues la actividad la tengo que desarrollar en otra plataforma web, ¿vale? Que se llama Create me y lo que tengo que hacer es importar, como os dice ahí, importar esta fotografía, ¿vale? y pues ir señalando todas estas estructuras que marco aquí, ¿vale? Bueno, pues para ir a Criellen, lo único que tengo que hacer es clicar aquí, ¿vale? y fijaros que ya se me abre directamente, pues la página. Esta es la web eh, vamos aquí arriba, a Sign In ¿vale? y simplemente con tener eh, una cuenta de Google ya puedo acceder ¿vale? Bueno, tengo que poner mi email y, bueno, el código de la cuenta y ya está, ¿vale? se va a abrir esta pantallita que veis pasamos de ella, pero fijaros, aquí pone Stay in this page, que es lo que nos interesa ¿vale? una vez que estamos dentro, fijaros, aquí ya aparece mi nombre, os tiene que aparecer vuestro nombre ¿de acuerdo? y voy a productos en productos se abre un desplegable que pone Creadly Online clico ahí, ¿vale? me meten otra página y clico en Dry Creadly Online Perfecto. Yo como tengo el flash play ya lo tengo, eh, bueno, pues, lo tengo activado, lo tengo que eh, digamos, que activar. ¿vale? Entonces, tengo que darle a mi ordenador permiso eh, para poder eh, utilizarlo. ¿vale? Entonces, bueno, pues le digo usar una vez y me va a cargar la página. Hay gente que le carga directamente porque ya lo tiene, el flash play ya lo tiene eh, activado. ¿vale? Bien, eh, tarda unos minutos en cargarse. Va a depender de los megas de bajada que tengamos. ¿vale? Y fijaros, yo ya lo tengo cargado, ¿vale? A vosotros no os va a aparecer, os parecerá todo esto así en blanco, a mí me aparecen, pues, distintos proyectos que he hecho, ¿vale? Si yo, por ejemplo, eh, bueno, pues, eh, eh, clico aquí y fijaros, ¿vale? Abro, dos minutillos, a ver, me abre el documento y fijaros, pues, esto es lo que yo he hecho, ¿vale? Pues he cogido una imagen, la he importado ahí, que es lo que tenéis que hacer vosotros, y luego, bueno, pues, ponerle todas las partes, eh, lo que vamos a hacer es, pues, un nuevo documento, ¿vale? Y para ello, bueno, pues tenemos que tener la imagen. La imagen la he descargado previamente, fijaros, está aquí, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es clicar aquí a Nuevo documento, esta tecla verde, y me va a decir qué es lo que quiero hacer, ¿no? Tengo el desplegable, ¿vale? Y puedo ir tranquilamente o a Mindmaps o a Infographics. Vamos a coger Infographics, ¿vale? vale Cogemos el diagrama en blanco, le vamos a dar un nombre, ¿vale? Como es la actividad que hacemos, pues ponemos actividad, en mayúsculas la pongo siempre, actividad, no, no me sale, a ver, aquí, actividad, rx, lateral, cráneo, 2, ¿vale? Y lo único que le digo ya es crear el documento. ¿Vale? Y fijaros que ya me lo ha creado el documento, no tiene nada. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, pues importar la fotografía, esta foto, ¿vale? Para eso, fijaros, aquí tengo esta imagen aquí, pongo import, ¿vale? Escojo desde mi ordenador, ¿vale? Yo lo tengo en el escritorio, tengo mucha porquería en el escritorio, ¿vale? Busco, busco por aquí, aquí la tengo, ¿vale? Escojo... Y fijaros, importo. Y la, ya la tengo aquí directamente, ¿vale? Bien. Algo que puedo hacer, fijaros aquí, pone 100%. Yo puedo disminuir, ¿vale? La pantalla de trabajo o aumentar la pantalla de trabajo. Perfecto, ¿vale? Bien. Una vez que estamos aquí, nos olvidamos de todo esto. Es muy sencillo. Vamos aquí. Veis que aquí pone arrows, block shapes, en basic shapes, ¿vale? Pues vamos a basic shapes. Escogemos la que más nos guste. Yo tengo ya eh, predilección por esta de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues puedo mover, fijaros que arrastrando puedo mover eh, la fotografía, ¿vale? Salgo de aquí, clico, ¿vale? Y lo que hago es escojo la imagen que quiero, aquí tengo, puedo ir para arriba para abajo, ¿vale? Y la arrastro aquí, ¿vale? Bien, una vez que tengo ya la imagen, ¿vale? Si clico encima de ella, ¿vale? Se me abre aquí este desplegable, ¿vale? Yo, en principio, bueno, pues lo que quiero, pues imaginaros que era el seno frontal. Voy a poner, ¿vale? Seno frontal. ¿vale? Bien. Seno frontal. Si clico aquí arriba donde tengo, eh, puedo editar el texto, ¿vale? A ver si viene. Aquí abajo lo puedo editar. Puedo escoger, fijaros, el tipo de letra. Puedo escoger el tamaño. ¿Vale? A mí este no me gusta. Le puedo poner, pues, mayúsculas. Le puedo cambiar el color... ¿Vale? Puedo poner de rojo. Si lo que quiero es cambiar todo el cuadro, fijaros, voy a Style aquí arriba, ¿vale? Y fijaros, toda la gama de posibilidades que tengo, ¿vale? Bien. Ahora, pues tengo ya la estructura que quiero señalar, voy a intentar, bueno, pues indicar cuál es el seno frontal, ¿vale? Clico aquí encima y fijaros, el, desple el desplegable, ¿vale? Pues le clico aquí donde pone Connect... Y fijaros, me sale esta flecha, solamente tengo que llevarla donde me interesa, ¿vale? Con el ratón, clico aquí y espero que salga ese candado que habéis visto ahí abajo, y ya queda activada. ¿Qué pasa? Que no me gusta que esto quede así, ¿vale? Entonces, aquí tengo un desplegable, clico aquí y fijaros, puedo cambiar a una línea recta, ¿vale? A una línea curva, ¿vale? O con un ángulo, voy a la línea recta, que es lo que me gusta, ¿vale? Y a mayores puedo, eh, pues, eh, hasta ponerle, si quiero, pues, una flecha, ¿vale? O no ponerle nada. A mí me gusta un punto, pues le pongo este punto, ¿vale? Y ya tengo señalado el seno frontal. Ya veis, es muy sencillo. Pues, con todas las estructuras, el resto de estructuras deberíamos hacer lo mismo, ¿vale? Bien. Ahora. Queda eh, la siguiente parte. Esta ha sido la parte creativa que os corresponde a vosotros, ¿vale? Y ahora, pues, nos queda la parte de, eh, pues, compartir, ¿vale? Y entregar la actividad al entregarme a mí. Para eso vamos aquí a Publish, ¿vale? Y fijaros, yo a mí me pone eh, compartir la URL. Lo único que tengo que hacer es copy link, ¿vale? Lo ha copiado, me voy a mi página web, ¿vale? A la, bueno, a la ola virtual, ¿vale? Eh, entro en tareas, ¿vale? Y aquí tengo que entregarla, ¿vale? O sea, os, va, os aparecerá entregar, ¿vale? Y te aparece texto en línea, ¿vale? Pego, ¿de acuerdo? Y le doy a guardar los cambios, ¿vale? Una vez que he guardado los cambios... ¿Vale? Puedo editar mientras lo entrego o eh, bueno, lo que puedo hacer es entregar la tarea. ¿vale? Entonces, una vez que yo estoy convencido de lo que he hecho, pues entrego la tarea. ¿vale? Entonces, bueno, pues, eh, pues está ya entregada. En el caso de la segunda parte de la actividad, que era compartirlo eh, a través de internet, bueno, pues también no tiene mayor ciencia. ¿vale? Yo le doy a Share Twitter, ¿veis? Me van a pedir, eh, me pedirá el número de cuenta, el, la clave de la cuenta, le doy a clicar y, bueno, lo que me va a aparecer será esto que veis aquí, ¿vale? Actividad, RLX2, que es el nombre que le he puesto a mi actividad, ¿vale? Dejaré el hashtag que hay lead, ¿vale? Tengo que crear yo esta, eh, esta dirección del ejercicio que habéis hecho, que la tenéis que mantener, ¿vale? Y, bueno, a mí en la actividad me decía que tenía que eh, poner hashtag eh, anatomía, ¿no?, guión bajo rx18, ¿vale? y también tenía, ¿vale? pues, que poner eh, arroba sanitaria r, ¿vale?, perfecto. Bueno, pues, una vez que tengo esto, lo único que tengo que hacer es darle aquí a tuitear. ¿Vale? Y, pues, estaría ya, pues, eh, toda la actividad hecha, ¿vale? Pues bueno, nada más, espero que os haya sido útil eh, este vídeo para poder desarrollar la actividad. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarlo en clase, ¿vale? Venga, hasta luego, chicos.